Marcelo Morante, él tiene 43 años, especialista justamente en esto, en tratar con cannabis eh, medicinal estas muchas enfermedades, ¿no? que es un paliativo hacia los dolores más que nada. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Eh, sí, realmente es un desafío, un desafío académico, creo poder tratar de recuperar esta herramienta terapéutica que se usó por miles de años y bueno, posterior al provisionismo ha desaparecido de nuestra farmacopea y creemos que desde nuestra facultad, ...estamos trabajando para poder recuperarla para nuestros pacientes. Marcelo, este es un tema muy delicado, entre comillas, ¿no? Porque hay mucho preconcepto respecto al cannabis, respecto a la marihuana... ...pero se ha comprobado realmente de que es un elemento que amortigua el dolor muchísimo... ...muchas enfermedades terminales también, ¿no? Sí, realmente el prejuicio ha llegado hasta el consultorio médico, digo lamentablemente... ...y un poco ha frenado la investigación, pero bueno, hay más de tres, 30 años de evidencia... ...creo que la que no ha evolucionado ha sido la ley o la regulación... Y realmente hoy ya los pacientes empiezan a pedir, a demandar este tipo de sustancia para paliar su dolor y creemos que la facultad debe trabajar en educación médica para poder dar una respuesta. Vos, Marcelo, siempre hablás acerca del modelo de Canadá. Hay aproximadamente 40.000 pacientes que se están atendiendo ¿no? con estas cuestiones del, del cannabis. Y realmente es algo que ha funcionado sin preconceptos y que sigue avanzando, ¿no? Sí, realmente el modelo canadiense creo que tiene una virtud. Eh, ellos, digamos, como, como Ministerio de Salud reconocen que hay cierto déficit en cuanto a la evidencia, pero desde 2001 le aseguran a los pacientes que hayan decidido consumir esta sustancia, digamos, la forma más segura, la estandarizada. Creo que eso es un debate lógico, o sea, el Estado puede estar o no de acuerdo con la evidencia médica, pero el paciente que decida consumir le aporta la más segura. Eso creo que es un compromiso y una, un Estado presente. Claro, y en comparación Canadá con la República Argentina es abismal la diferencia, me imagino, ¿no? Yo creo que si bien hay diferencias culturales, creo que ante el dolor y ante una patología oncológica ahí sí estamos digamos, todos nos parecemos. Entonces yo no creo que deba llevar mucho tiempo para que Argentina tome como modelo alguna de estas sociedades científicas más evolucionadas y podamos realmente tener por lo menos una regulación para uso compasivo para los pacientes. Esto creo que es una urgencia para aquel que padece dolor o tiene un niño epiléptico que le convulsiva. Después podemos discutir en profundidad lo que sería la legalización o cuestiones más macrosociales. Pero, usualmente, el Estado creo que ya está en el deber de dar una respuesta en lo medicinal. Claro. Y en lo que tiene que ver con otros países que están utilizando la marihuana como uso medicinal, contame otras experiencias, ¿cuáles bueno, serían? Yo vengo de dar una conferencia en Chile, que igualmente que la problemática se discute al igual que en Argentina, pero bueno, Uruguay, Chile, Colombia, creo que Argentina es el país más retrasado porque la ley nuestra no le atribuye ningún tipo de poder terapéutico a la sustancia. Creo que Chile sí le ve un poder terapéutico, lo que tiene una dificultad es con respecto al cultivo. Argentina sigue aún teniendo dificultades con meter preso consumidores. O sea, creo que es la que venimos más retrasado en cuanto a la evidencia científica y a la ley que nos regula. Claro. Hace ya algunos años el senador, por aquel entonces, Aníbal Fernández, había avanzado con un proyecto de despenalización del consumo de marihuana. Esto ha quedado en la nada y sigue este debate de despenalización, legalización, son dos cosas bien diferentes. Estaría bueno por ahí que le expliques a la audiencia cuáles serían esas diferencias. Sí. Yo creo que las sociedades tienen que discutir eh, claramente en profundidad qué ha pasado con las leyes vigentes en toda la región. Yo creo que la ley de, la ley, la ley de droga ha, ha amparado y ha generado un, otro tipo de, de, de problemática de salud en el cual hemos inundado nuestras cárceles de consumidores y el narcotráfico sigue presente y creo que esa violencia generó más enfermedad. Puntualmente creo que se debe imitar un poco los modelos donde el Estado está presente, donde intenta regular. Realmente no todos los consumidores son problemáticos. Hay que saber identificar ese porcentaje de consumidores problemáticos y realmente ese consumidor problemático es un problema de salud. No creo que sea un problema de criminalidad. Creo que ahí está la confusión con respecto a la ley actual. Lamentablemente, si seguimos en este contexto, vamos a seguir metiendo preso a pacientes que nosotros deberíamos considerar enfermos. Tampoco caer en el error de medicalizar el problema de la droga, porque es un problema donde tiene que haber otros actores, los médicos, no podemos ser, digamos, un brazo también del provisionismo, donde tratamos de medicalizar a, a, al consumo. Creo que debe ser una discusión mucho más profunda. Claro, vos, eh, Marcelo, estás trabajando en la Facultad de Medicina, aquí de nuestra Universidad Nacional de La Plata, y es un tema que obviamente se está abordando en la misma eh, facultad, ¿no? Sí, es muy interesante. O sea, nosotros abordábamos no solamente canales medicinal sino otras moléculas en el dolor y nos parecía un gran desafío. Creo que la educación, esto que un poco vamos a dar la conferencia en Uruguay, es plantear que la educación es la gran herramienta para romper con preconceptos, para plantear si realmente tiene un, esta molécula un costo-beneficio a favor del uso. O sea, no atribuirle ni la moralidad, sino poner en el centro del debate el dolor de nuestros pacientes y ver si esta herramienta puede ser complementaria con otras tradicionales. Bien, te estás yendo a Uruguay mañana, me contaste. Sí, va a ser la verdad una experiencia muy interesante porque vamos a compartir un poco... La conferencia con Cristina Sánchez, que es una referente en el mundo con respecto al, al uso del cannabis y el cáncer, que por ahí es otro de los modelos en discusión, que bueno realmente lleva más de 10 años de investigación en cánceres muy frecuentes, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, que realmente... Eh, nosotros vamos a tratar de, de generar algún vínculo para que nuestra facultad, también que tiene modelos de neoplasia para, en estudio, podamos generar este tipo de convenios y seguir trabajando también en investigación. Bien, y la República Oriental del Uruguay que viene transitando otro camino, que el de la República Argentina, se ha legalizado ahí el consumo hace dos o tres años aproximadamente. Y bueno, el uso medicinal obviamente que también. ¿Cómo ves eh, que está... ¿Qué está pasando en el vecino país? Sí, la verdad que Uruguay en el 2013 decidió tomar una gran, un gran riesgo y creo que es muy válido. Ellos vieron que las políticas hasta ese momento habían fracasado y, y hacer uno que se llama un experimento social, el rol del Estado muy protagónico, muy presente, regulando, o sea, no dejando esto en manos de otro tipo de intereses. Y realmente comenzó con lo recreacional, seguramente lo medicinal va a tardar un poco más en reglamentarse porque llevar a esta sustancia al estándar de medicamentos es, mucho, muy, es muy costoso, mucho más difícil. Hay que trabajar también mucho en educación. Pero bueno, yo creo que el modelo uruguayo va a ser un modelo a seguir. Bien, esperemos que en la Argentina pase lo mismo. En algunas cuestiones de discusión estamos años luz realmente de que pase. Pero hay muchísimas organizaciones que vienen apoyando esto. Y obviamente está la cuestión científica de por medio y los resultados, que esto realmente... Es así, ¿no? Hay más de 30 años de evidencia y a su vez hoy ya hay un grupo de madres organizadas que está, le está pidiendo al gobierno algún tipo de respuesta en cuanto al uso compasivo y yo creo que esas madres van a ser las que rápidamente van a lograr una respuesta o un Estado... Que, de, que, que ponga presencia en, este, en esta temática. Bien, los grandes avances siempre se han logrado con el apoyo de la población, sin ningún lugar a dudas, y eso es un poco lo que estamos viendo en esta cuestión. ¿no? Yo creo que las leyes deben estar acorde a eso, o sea, las leyes no pueden ser un impedimento, todo lo contrario, deben ser lo que acerca la sustancia necesaria para los pacientes. Yo creo que en este momento, hoy es una barrera, Debería ser una forma de acercarse a la sustancia en forma adecuada. Bueno, esperemos que esto realmente así sea. Basta de preconceptos, a romper los mitos y a ver justamente los beneficios que tiene el cannabis, que son muchos. ¿no? Yo creo que en esto van a participar no solamente los médicos, sino también ustedes en cuanto a la política comunicacional, porque realmente ha impactado muy negativamente eh, digamos, cómo se ha comunicado este tema. Yo creo que en la medida que debatamos en forma informada y la comunidad vaya percibiendo la seriedad de la situación, va, vamos a lograr que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, ¿eh? muy interesante. Marcelo Morante con nosotros, médico aquí de la Universidad Nacional de La Plata, hablando del uso medicinal del cannabis.